Ahora no puedo sentir nada, estoy como aletargado totalmente. Deseo volver a la latir de nuevo y espero poder abrazarte otra vez. Me duele demasiado esto que pasa. Pero no paro de convencerme yo solo. Hablo con mi voz, soy yo quien habla. Pero parece que soy otra persona. Es imposible llegar a sentir lo que el corazón no quiere. Las cuerdas rotas no sirven. No puedo sentir lo que no es real. ¿Cómo hacer que todo esté bien? Aguanto como puedo, pero me duele. Me pregunté qué y quién debe de perdonar para que todo llegue a su sitio, si se puede. La verdad es algo que siempre duele pero si por amor mientes aún es peor es imposible darte aún más amor si con lo que te amo ya es mucho mejor es imposible llegar a sentir lo que el corazón no quiere las cuerdas rotas no sirven, no puedo sentir lo que no es real. Ahora no puedo sentir nada, estoy como aletargado totalmente. Deseo volver a latir de nuevo y espero poder avanzarte otra vez.